Está en el, en el living con nosotros la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Victoria, buen día. Buen día, Victoria. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo Gracias están? por haber venido. Por favor, un placer. Bueno, en, en un marco que ya en tu rol como Ministra de Desarrollo, digo es, una, es la vendimia solidaria, es la edición número 19, y, y sin dudas es, es todo el trabajo de recaudación de fondos para trabajar por y para los mendocinos, con, con todas las necesidades y todo aquello para permitirles crecer. Creo que, que es un ejemplo de cuando la sociedad civil, los empresarios, toda una comunidad se pone en marcha para celebrar la vendimia y en este caso culminar en este domingo, como decís vos, de 19 años consecutivos donde esta fiesta va cobrando un valor muy importante que es el valor de la solidaridad a partir de entender que hay grandes aportes y grandes gestos de solidaridad que permiten luego la redistribución de, de esa recaudación en la mejora clara y concreta de los beneficios de quienes reciben parte de todo lo que se construye desde aquí. La verdad que para mí es muy importante llegar como Ministra de Desarrollo Social de la Nación a este, a este gran encuentro, porque entiendo que el Estado solo no puede combatir la pobreza, sino que necesita total y en total sintonía una clase de dirigencia empresarial que construya responsabilidad social empresaria, que pague sus impuestos y que también a partir de eso es el Estado y el sector privado quienes tenemos la enorme responsabilidad de ir construyendo el descenso de la pobreza y con acciones como esta también, damos un ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo. Por eso creo que llegamos muchos de los ministros de gobierno de Alberto Fernández a apoyar este tipo de encuentros como en tantos otros que nos invitan y que siempre tratamos de acompañar las iniciativas privadas de la mano, por supuesto, de nuestro rol en representación del Estado Nacional, ¿no? Eh, Ministra, y hablando un poco de eso, de las herramientas que va tomando el Estado, en este caso lo es Vendimia Solidaria y la Fundación Grupo América, que es, es una herramienta importante por, por lo que ha aportado, ¿ayuda también a revalorizar el rol del Estado hoy que algunos eh, lo relativizan o lo, lo quieren demonizar o lo quieren ligar solamente al, al gasto? Es muy importante señalar que quienes somos parte del Frente de Todos entendemos que la única salida de verdad a la reducción de la pobreza en la Argentina es sin duda el crecimiento y la redistribución de ese crecimiento. O sea, es el trabajo la gran posibilidad que tenemos para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Pero en el mientras tanto, en el camino de ir creciendo y generando puestos de trabajo, el Estado tiene que estar muy presente, generando igualdad de oportunidades. Y lo mismo hace el sector privado cuando además de encarar su actividad principal, de pagar sus impuestos y de hacer en las comunidades donde desarrollan justamente sus actividades una enorme cantidad de intentos constantes de llevar allí gestos de responsabilidad social, uno está acostumbrado a recorrer el país y ver que donde hay una planta industrial hay algo en la comunidad que esa empresa sí. hace por esa comunidad. Bueno, en esta vendimia lo que vemos es la construcción de un hecho concreto de más de 800 personalidades que llegan aquí, empresarios, empresas de distintas ramas y sectores que están trabajando con una mirada de inclusión para Mendoza, pero el rol del Estado es indelegable, me parece que ahí... Nos ponemos, nos ponemos todos de acuerdo en tiempos donde la pandemia nos dejó claramente la oportunidad de mirar cómo y de qué manera el rol del Estado en sociedades profundamente desiguales es indiscutible. Es el que garantiza el derecho a la educación, es el que garantiza un sistema universitario para poder formar a nuestros próximos profesionales, es quien garantiza el acceso a la salud y es fundamentalmente quien garantiza en este caso el acceso a la asistencia social en tiempos de emergencia y el acompañamiento para que haya trabajo, que es principalmente lo que nosotros sentimos, que el desarrollo social tiene que volcar toda su capacidad de generar trabajo. Eh, ministra, te queremos agradecer el, el que haya venido y que sigas disfrutando de, de este evento, ya que hay, hay largo y hay varias sorpresas. Bueno, agradezco por supuesto a, a todo el Grupo América esta enorme posibilidad de, de hacer de este evento un evento que ya trasciende las fronteras de Mendoza y en buscar el encuentro entre el sector público y el privado para transformar la Argentina. Muchas gracias. gracias.